All hey. right. es un comarca que se dedica a la mejora de calidad de todas las personas con discapacidad intelectual de la comarca y son varios los usuarios que, que, tienen, que, que tienen, que son usuarios nuestros de nuestra comarca por tanto agradecerle a ellos el esfuerzo que van a realizar y como he dicho anteriormente para agradecer tanto a los organizadores como a los artistas y bueno, y que la gente pues, que, se, que, que, que acuda a esta exposición y que vuelve bueno, dentro de sus posibilidades pues que, que colabore, muchas gracias Bueno, pues, gracias, gracias a vosotros, Antonio, porque la labor que hacéis, como he dicho anteriormente, es inmensa. La otra asociación es la asociación, ahora mismo es por la investigación que se está realizando fuera de España, en Estados Unidos, y están pues intentando de, pues, mejorar la, la detección, que se detecta de, un poco antes y todo. Eh, Diego Bernal está aquí y yo iba a decirnos unas palabras. Buenas noches, gracias a todos por venir y darle las gracias al Coro Rocidero por eh, las dos piezas tan bonitas que han tocado. Eh, yo no, no soy, muy, soy parco en palabras, pero la verdad es que eh, la, la solidaridad de la gente eh, por toda España y también por aquí, por la región de Murcia y eso, eh, nos hace seguir trabajando día a día por los niños, por María Isabel, por todos los niños que tenemos eh, con síndrome de Angelman Es cierto, como ha dicho Juan Francisco, que hay una investigación en marcha en Florida. Eh, nuestra preocupación es conseguir que la tercera fase del proyecto de esa investigación venga a España, en concreto a, a Madrid, a un hospital de Madrid. Y en eso estamos volcando todos nuestros esfuerzos en recaudar móviles, esta eh, exposición que creo sinceramente va a ser un éxito. Y, y la verdad que agradecer tanto a los fotógrafos como a la asociación de ASCOM eh, su generosidad y bueno, pues darles las gracias y nada más. Gracias, gracias a vosotros también pues, porque lo hacéis desinteresadamente y yo creo que entre todos podemos conseguir mucho. Otra de las entidades que se abocó desde el principio fue nuestro ayuntamiento. Nuestro ayuntamiento desde que se le propuso la idea con su concejal José Francisco con el cual hablamos desde un principio, se volcó y todo lo que se le ha pedido para esto y ha estado de su mano todo a, nos lo han dado sin, ninguna, sin ningún reparo eh... un poco más que añadir ¿no? yo creo que la exposición habla por sí sola eh, sí quiero felicitar a, a los artistas por, por el trabajo con la fotografía en sí y por el trabajo que supone también eh, pues montar la, la exposición y por supuesto eh, por los finales que va destinado ¿no? yo creo que eso habla por sí solo además de sacar a la luz pues que, que nos da la opción de, de, de poder verlo y además de poder adquirirlo y eh, por supuesto con esa aportación pues va destinado en este caso a, a la ayuda del síndrome de Angelman y de Ascon, yo creo que eso es más que suficiente pues, para comprar fotos en las que muchos de nosotros pues estamos representados, yo creo que es muy atractiva pues, para la gente de, de Caravaca siempre la temática de la fiesta es muy recurrente y además espectacular Así que eh, felicitaros y agradeceros de verdad el trabajo desinteresado, desinteresado eh, por el que habéis hecho y, el, y los fondos que van destinados a lo que habéis pensado destinar. Por eso el Ayuntamiento siempre ha estado a vuestro lado en, este, en esta exposición. Muchas gracias. Pues nada, seguimos con la exposición y al igual que hemos empezado el grupo rociero Santísime Veracruz ...pues va a terminar con una pieza y seguimos viendo la exposición, muchas gracias. Ah bueno, perdón, Tendría, tengo que hacer un, un, un agradecimiento porque la empresa, ahora que he visto a su representante Paco... ...Paco por favor ven, de Fotoprix en Caravaca, la empresa Fotoprix eh, se ha portado muy generosamente con nosotros... Esta fotografía nos la ha revelado, nos la ha puesto en Caravaca a un precio muy módico, muy módico, porque estas fotografías valen dinero. La empresa Fotoprix de Barcelona y aquí en Caravaca, que estaba la empresa también aquí, se ha volcado desde el primer momento y gracias a ello ha sido posible de que podamos tener estas fotografías porque valen mucho dinero. Paco, quiero que estés con nosotros por lo menos en la foto y en el grupo. Y el grupo Rocieros que continúa.